Una de las nuevas funcionalidades de la aplicación a partir de la versión 2.0 es la posibilidad de retrasar los correos. Vamos a ver cómo en el Excel tenemos un campo nuevo que se llama Fecha y podemos poner la fecha en la que queríamos que para cada uno de los registros, para cada una de las personas, se enviara su documento. Aquí vamos a ponerla igual, pero podrían ser todas diferentes. Entonces abrimos de nuevo la carta principal para combinar con estos nuevos datos. Decimos que sí, que, que tiene una consulta SQL para conectarse con el Excel y nos vamos a correspondencia y vemos que el campo que es de abajo, el de fechas, se ha actualizado. Entonces decimos finalizar y combinar. Y con esto vamos a generar de nuevo el documento maestro con el que vamos a trabajar para poder utilizar este nuevo atributo de fechas. Vamos a empezar primero por la versión simple. Entonces pulsamos activar para iniciar la macro, iniciarla y ahora necesitamos para que aparezca toda la información de retrasar enviar correo. Vemos que no aparece la información de las cuentas y a la derecha retrasar envíos se activa el check y ahí podemos seleccionar igual para todos o personalizado. En principio aparece igual para todos con la fecha actual en el momento en el que estemos haciéndolo y personalizado cogerá la que hemos eh, generado desde el Excel y luego ya igual. Ponemos nuestro correo con nuestro mensaje. Vamos a ponerle mensaje retrasado para distinguirlo en la lista de correos que tengamos. Y vamos a empezar con una prueba básica. Entonces lo dejamos en igual para todo. Podemos cambiar la hora para retrasarlo un poco, a la hora que queramos, por ejemplo, a la 48. Y pulsamos aceptar. Entonces se van a generar los correos, pero Outlook los va a retener hasta esa fecha. Si volvemos a Outlook, podemos ver en la bandeja de salida que están todos los correos esperando a que llegue la hora para poder salir y enviarse. Después de esperar un poquito, he acelerado el tiempo del vídeo, vamos a ver cómo empiezan a enviarse los mensajes. ¿Veis? Ha llegado la hora, están enviándose y cómo en el correo van llegando. Pues ese sería el ejemplo del envío retrasado, igual para todos. Y para el personalizado se cogería la etiqueta DBV fechas. Supongamos que he puesto las 12 como hora de envío de retraso en el documento. Que ya lo he generado varias veces porque se me iba comiendo el tiempo. Y entonces pongo retrasar envío a las 12. Pongo retrasar envío. Y ahora simplemente elegir personalizado. Ya lo va a coger solo del, del archivo. Y cuando pulse aceptar, pues se va a enviar. Vemos cómo se generan los seis documentos, se envían y vamos a ver una cosa interesante para ver exactamente qué es lo que hace esto en Outlook. Si nos vamos rápido a Outlook antes de que los correos salgan, vamos a mirar alguno de ellos, por ejemplo, haciendo doble clic sobre un mensaje. Si nos vamos al menú Opciones y después en los tres puntitos elegimos Retrasar entrega, veremos que lo que ha hecho DBU combina correspondencia es entrar en Outlook y marcar el No entregar antes de la fecha que se haya puesto. Por lo tanto, los mensajes se van a quedar ahí esperando hasta que se cumpla la fecha de envío y será ese momento en el que se envíe. Espero que os esté resultando interesante y nos vemos en el próximo vídeo del curso